Profe, ¿y esto? Este castillo, de es desde Sociales. ¿Qué? Casi ha servido. Ahí pues otro. No, yo hice ese, profe. señor? ¿Qué es que No, yo hice eso, profe. Rey Ay, ay, papi. cuando estaba tan en Internet. Y esa es la reina que está en el castillo. Yo... Esta está muy chévere. ¿eh? Eso, lo... Eso es lo que le da vida a esas cosas. ¿Ah? esas oh, esas Da mucha vida. Ahí la ve, la ve, la siga, siga, siga. Ah, se sí, ha Esta es la sala de máscaras artística. Están en el montaje. Y esto viene a ser caricatura Dale, ve, pues, dale, pues, a la tomar la foto. No tiene que ser tan posudas que no se vea bien. Hágale suavecito por Eso. Esta es casi no se ve. no, como es tan grande, toca volverle a echar porque no sé cuánto le va a poner la, la puntilla. No sé exactamente dónde. Casi me pone zancadilla, que si diferente